El triunfo de los Tigres del Licey en la celebración de su 106 aniversario. Vemos al héroe ofensivo del partido de hoy, Juan Francisco. Juan, la victoria. 10 carreras por 5 frente a los gigantes de San Francisco. Otra vez fuiste un ente importante. Para ti, clave del juego de hoy. No sabes que fue un tremendo juego, la clave fue que pudimos aprovechar la las situaciones, cuando tiramos el en base y creo que esa fue la primera clave. También darle mérito a Maya, que se metió en problemas al segundo inning y después de eso vino de abajo y tu otro fue en entrada. Creo que eso lo ayudó bastante. A pesar de que este no fue el conjunto con el que iniciaste tu carrera en la Liga Dominicana, esto, el Liceo te trata como tu familia para ti a propósito de este aniversario que estamos celebrando hoy. Pero significa mucho, si supiera que mi primer año fui a hacer el Caribe con Liceo de Refuerzo. Y desde el primer día que empecé el terreno azul, me trataron con amor y cariño, como lo hecho de sol. Y espero que siempre siga siendo así, más hoy en día que cumplimos 106 años y vamos a celebrar ganado ahora. Exactamente, eso es lo más importante. Si tuviera que mejorar algo, el conjunto de los tigres del Licey para seguir en la cima, para mantener ese nivel. No, hay muchas pequeñas cosas que hay que mejorar, pero estamos jugando muy buenas pelotas. Estamos saliendo a dar el 100% al terreno de juego y creo que se dé la primera meta, dar el 100% y creo que mientras juguemos así y vamos a los demás peloteros, todo saldrá mucho mejor. Muchísimas gracias, Juan, y felicidades. También, gracias a ti. Seguimos con más de Licey TV. Estuvimos conversando con Juan Francisco, el héroe ofensivo de esta noche. Todos los liceístas a celebrar en este aniversario número 106.